Bien, eh, gracias por estar ahí acompañándonos eh, a celebrar esta gran fiesta de la historia de la ciudad de San Francisco de Macorís. Y continuamos con eso que, que quedamos pendientes, Saúl, el movimiento clubístico en justamente, San Francisco de Macorís. Justamente te comencé hablando del Club Santa Ana, porque es mi club padre donde yo nací como gestor cultural, pero aquí había un movimiento cultural fortísimo, aparte de ese Club Santa Ana que hubo macho, muchos dirigentes, pero el principal líder histórico fue Paquico, eh, pues te puedo mencionar el club de Jorge Luperón Luperón, eh, bajo la tutela de Antonio María, verdad. el, el club Rivera del Raya, bajo la tutela de Nercio Pérez, el club Olguimarte, el club Hermanas Mirabal, el club Emilio Prudón, una caterva de, de, de clubes aquí, que no solamente hacíamos un trabajo a nivel deportivo y cultural, sino un asunto patriótico de enfrentamiento a la tiranía de ese momento que eh, expresaba Joaquín Balaguer. Incluso en 1978, los clubes eh, casi nos convertimos en pequeñas islas eh, para eh, concientizar a la gente para que no tuviera miedo de salir a votar en contra de Joaquín Balaguer y a favor de Antonio Guzmán. Y así fue. De hecho, con la victoria que querían arrancársela al pueblo, hicimos Tres grandes actividades, actividades culturales en este pueblo. Una en la calle Santa Ana, esquina de Rey. Otra en la Bienvenido Fuerte Duarte, esquina eh, Duvergé. Y la otra en la Emilio Prudón, esquina del Orden. Se hicieron tres grandes eh, actividades artísticas simultáneas como forma de responder con lo que nosotros sabíamos que era con el arte, a esa intención del balaguerato de querer negarle el triunfo. Al pueblo. Es decir, que el movimiento cultural en este pueblo ha sido y ha llevado una labor histórica. Podemos decir, bueno, que el, la, el arte y, y la, la cultura, como siempre, sí, ha y estado... Pasando de ahí ya para terminar esta parte. Quiero venir a, a 1983, cuando eh, la universidad eh, fundó aquí en 1970, 27 de febrero de 1970, la primera extensión, eh, Centro Regional para entonces se llamaban aquí CURNE. Y entonces, 13 años después, en el 83, eh, con la visión de Roberto Santos fundamentalmente que tenía esa idea que debíamos de formar grupos universitarios, es así como se formaron eh, cuatro grandes grupos que hoy todavía persisten. El ballet folclórico que lo fundó Gustavo Adolfo Martínez, el teatro que lo fundó Ramé Polanco como primer director, la rondalla, que hoy es coro, que estaba bajo la dirección de Chichi, eh, de la Ayagüiza, y el grupo de poesía que lo fundó como primer director, Félix Alberto García, compañero Félix García. Esos los cuatro primeros grupos, pero claro, de, de los cuatro directores, como hubiera planteado el que estaba a la vanguardia siempre y empujando para que se formara era Radamí Polanco, que luego, cuando Gustavo se fueron a los Estados Unidos incluso, Duró un tiempito dirigiéndolo a la incluso en forma de un tumirato para que no desfalleciera y gracias a esa labor hoy tenemos un ballet fuerte. Quería anotar esa parte. Todavía eh, bailando en, todo, en, eh, este sí, en todos El los tiempo. lugares de esta ciudad haciendo permanentemente. Cultura y arte haciendo arte y cultura. Y aunque, bueno, eh, tres bloques de 15 no nos daría para decir la riqueza artística y cultural de este pueblo, pero. Eh, la Nordestana, que fue fundada mucho después, hoy en día los directores de los grupos surgieron como todos los profesores casi de allá de la UAS y es una, una gran parcela importante en la manifestación cultural universitaria que tiene la Nordestana con una gran gestora a la cabeza, Ramona Castaños, que fue miembro de nuestro grupo. Entonces, eso también es importante destacar. Esperanza Tavera en el teatro, exacto, en el teatro Jesús. yo también estuve por ese teatro y estoy otra vez en el exacto. teatro de la UAS que Es una fortaleza constante el hecho de la formación de, de, de esas cosas padre, Yo no quiero cuando usted mencione a los músicos que se quede alguien importante Que no solamente en el país sino en Europa, hoy se menciona como uno de los creadores de la versión del merengue de guitarra Don Eladio Romero Santos, sí. un ícono del pueblo, y que a nosotros nos tocó la oportunidad de que cuando estábamos en el 2000 trabajando en la Casa de la Cultura, lo que era el Consejo Presidencial de Cultura dirigido por Cayo Claudio Espinal, y yo coordinando la parte de folclor, me dio el visto bueno, el aval y los recursos para nosotros hacer un festival eh, folclórico, claro, bajo el liderazgo de Rita Guzmán y, y, y Víctor Saldaña también, pero Callito era el director del Consejo Presidencial de Cultura, y ahí fue la última presentación en público de Don Eladio Romero Santos, que quedaba la Casa de la Cultura en la Restauración Esquina Sánchez, aquí en San Francisco. Sí, yo Decía recuerdo. Que cuando se hable de la historia musical de San Francisco de Macorís, en sentido general, no podemos dejar a Don Eladio Romero Santos. Don Eladio, eh... Eh, el creador de la Chiva Blanca, que eso fue un, don un fenómeno, Mendoza, don Pedro José, José Mendoza Postura, en Cotura Y de, Cultura. de los Vine a hablar, llamas sí. para acá de los hermanos Sierra. Sí, aquí, el maestro Henry, Willy Ay, eh, y toda la gente que, que se formaron aquí, que hicieron vida por Rey aquí. Gente, Rey. Se nos dejó, se nos adelantó, como dice Felipe. Se, sí. se fue para el silencio. Como decía Don Atahualpa. Sí, este, Chupano. Bien, en, después de este recorrido que, que hemos hecho, eh, desde el, bueno, de los inicios, y un recorrido eh, histórico en lo que tiene que ver con, con las artes, con las manifestaciones culturales de, de San Francisco, las tradiciones, eh, ahora en la actualidad, ¿cómo está el panorama artístico, cultural de esta ciudad? ¿Cómo lo ven? ¿Cómo lo vemos? Analizando ¿verdad? El, el contexto en el que estamos viviendo, is, eh, histórico, pero también el contexto económico, DJ decía que tuvo que ver mucho con nuestro desarrollo, el desarrollo económico, y se dio ese cruce, verdad, desarrollo en temas de agricultura, que llega al tren, que desarrolla el comercio. Ahora nosotros estamos mucho mejor económicamente, digo yo, que, que en el 1800 y tanto, o principio del 1800. Eh, hay muchas más condiciones, el mundo está más cerca de nosotros, lo tenemos todo, eso era impensable, hace 100 años nosotros estar hablando con todos ustedes, eh, o hace 40 años aquí, o 30 años en San Francisco Macorís, era impensable nosotros estar ahora hablando eh, con ustedes y, y con el mundo. Pero bueno, visto estas condiciones, visto la realidad de nuestra, ¿cómo está ese panorama? ¿Cómo, cómo lo pueden ver ustedes? Mira, qué bueno que entramos al presente, y al aquí y al ahora, y sin ser pesimista, porque Gransi decía que la realidad debe haber que verlo con, con el pesimismo de la inteligencia y el optimismo de la voluntad, tenemos que, como decía un refrán, llorarnos nuestras mentiras y cantar nuestras verdades. O sea, vuelvo insistiendo: los artistas de San Francisco de Macorís siguen creando, el ballet folclórico sigue bailando. Edacos, la música, con Conquemado sigue tocando. Las empanadas de la, de la Guarana, mañana hay empanadas hechas, que es cultura. Los poetas siguen escribiendo. Los artistas siguen trabajando. Ahora, desde el Estado y de la esfera pública, hay el olvido, el desprecio, la poca atención, el descuido de la ciudad de San Francisco de Macorís como ciudad cultural. Y yo voy a empezar primero. Por el espacio, para no que cargar los dados hacia, hacia las políticas públicas del Ministerio de Cultura y de este gobierno y de los otros gobiernos, me voy a poner atención a, primeramente al, al, al espacio al público, al empresariado, al sector privado que debería motivar la cultura. Pero antes de entrar ahí a describir el diagnóstico, la, la, la, la, la acción cultural y la acción artística se, hace, se une con tres voluntades: se hace en un pueblo y en una sociedad que primero es el querer hacer cultura y hacer arte. Es una actitud individual, la que tú tienes tú, la que tengo yo, la que tienes aún cuando ensayamos, eso es querer hacer la cultura. El otro paso es saber hacer la cultura y el arte, que es que viene la formación académica, la técnica y para eso están las escuelas de bellas artes, que a propósito de que la volvieron aquí que la cerraron por un tiempo, esa escuela de bellas artes saber hacer la cultura y el arte, y lo último punto es poder hacer la cultura, en dos puntos de vista, por ejemplo, aquí no es nada mentira, por ejemplo, ahora mismo el director provincial de cultura es Gueguelo, y me comentaba en estos días, los mismo que me comentó hace unos años atrás, eh, Saúl Toribio o sea, no tienen presupuesto para hacer con su mejor intención llegan y se quedan desarmados ante sí. la política porque no tienen presupuesto y para hacer la cultura hay que poder hacerla hay que tener poder hacerla Y eso viene por una visión de lo que yo digo, de lo que los ministerios, los ministerios de Cultura, este del Estado Dominicano, porque el Estado Dominicano, todo lo que toca el Estado, todo lo corrompe. O sea, se burocratizó una estructura burocrática que es el ministerio, que debe reformarse, que debe, debe rediseñarse, en donde lo que hay una, burocrática, una burocracia, que lo que se hace es política desde la cultura. Y no cult política cultural realmente. Bueno, Cheverenay es lo mismo de ahora. O sea, esa, esa señora está por ahí no por méritos culturales, sino porque tiene un programa de Cheverenay. Y así. Entonces, antes de dispersarme, el, el empresariado aquí, los, tú vas a solicitarle patrocinio por una actividad cultural a, un, a los empresarios de, de, San, de la ciudad de San Francisco y te tratan como mínimos Y tú sabes dónde es que radica el asunto que aquí no se ha desarrollado una burguesía local y se ha desarrollado una burguesía con sentido de localidad y de región, como no se ha desarrollado una burguesía nacional. ¿Por qué el Centro de León existe en Santiago? ¿Por qué la, esas empresas han aprovechado, tienen el mejor centro cultural de la cultura del Caribe? ¿Por qué han existido el Festival de Merengue, los carnavales apoyados por esos productos que ellos dirigen? Porque ellos necesitan construir, han logrado un producto nuestro y han necesitado, promocionar nuestra cultura y nuestra identidad y sentir raíces e identidad del dominicano. Mientras que aquí la mayoría del capital nuestro es de emigrantes. Los emigrantes nunca echan raíces. Y la mejor muestra es lo de nosotros cuando vamos a Estados Unidos. Emigramos y lo que queremos siempre es volver. O sea, el, el capital local no le interesa fomentar la cultura, la fomentar la vida, y lo digo con toda la propiedad, porque eso es lo que tú viviste, lo eh, que, que he vivido yo, lo viviste tú y lo ha vivido sobre todos los grupos que van a solicitar y salgan sal, como si fuéramos mendigos. O sea, y eso hay es que decirlo del sector público. Y lo otro es el sector privado. Y el sector público ya lo vemos, que se viene luchando por una casa de la cultura, el cual yo no estoy de acuerdo, que, que, que, que yo tengo otra visión de la casa de la cultura, pero me ha tratado con a desprecio y a patada. O sea, aquí mismo el presente es triste y como decía el sacerdote Jorge Sela, hay un gran dolor en la cultura macorizana. mira, no hay posibilidad de que los pueblos en esta forma de gobierno, en este sistema que vivimos, que puedan tener sus edificaciones y sus acciones, sus infraestructuras y sus costumbres bien eh, sedimentadas, bien sólidas, si no hay un apoyo de todos los sectores. Eh, y acaba de mencionar el Centro León en Santiago, pero también está el Centro Cultural Perelló en Valdivia, uh -huh. Una acción de don Rafael Perelló, el dueño ya ha ido también de este mundo, de, de, de una compañía importante, productora de Café, ¿verdad? industrializadora de café, que tiene su centro cultural allí con todas las de la ley. Pero aquí no veo esa acción no se ha, bueno, ha ent entendido. No, se ha entendido. Entonces, es obligatorio que eso pueda quedar, que, que tenga que darse para poder nosotros tener una, un apoyo constante porque, que ojalá y se lleve a consecución de la ley de mecenazgo cultural que uh -huh. llegó hace unos años Manuel Jiménez uh -huh. cuando era diputado del Congreso, que ya está aprobada, pero todavía no se ha podido poner de acuerdo para lo que se llama eh, el, el cine, pro, eh, el eh, cine no me ha funcionado con la cine porque a los vicini eh, porque al cine porque a los le interesa el cine después interesa. el teatro no hay de teatro o sea siempre hay hay danza no con danza tampoco hay danza sí, entonces, ojalá <risa> que se pongan de acuerdo con el protocolo para llegar a que esa ley de mecenazgo cultural pueda estar hasta aquí que nosotros podamos ir y decirle bueno mira Samir nosotros te traemos este proyecto lo que son dos millones de pesos el Estado te lo va a reconocer la ley te lo va a reconocer, de eso se trata la ley de mencionado cultural, claro para que la gente lo entienda fácilmente porque tienen una serie de, de condicionantes que hay que explicarla pero si no es así no hay forma y con poder, el Estado también yo me río porque es una oportunidad antes de yo era director regional de cultura cuando era director provincial, me reuní en Santiago con un ministro y cuando estamos discutiendo para mi promoción a ser regional y algunos planes que yo tenía, y se lo llevo y dice no yo no necesito un gestor como director regional allá. Yo necesito un mercadólogo. Oiga, y le digo yo, yo al otro día yo le dije a mi mamá que vivía cuando decía a mi esposa, le dije, estoy cancelado mañana. Porque lo primero que le dije fue, usted está en el ministerio equivocado. Usted tiene que estar en el ministerio de industria y comercio o es de, es de Hacienda y no de Cultura. ¿Qué es lo que usted me está hablando a mí de un mercadólogo? Claro, yo soy mercadólogo. Pero usted dice en otro sentido, ¿eh? una gente que le busque cuarto, ¿para qué? Si el Estado es patrocinador de todo, debe hacer. O sea, yo dije, bueno me canceló el hombre el otro día. Él, por suerte, es una persona. Parece que se recordó cuando era comunista. El Estado <risas> Silvio Rodríguez y no me canceló. ¿Cuáles soluciones? Ahí, yo quería preguntarte, bueno, puntualizar dos cosas. Ahí, ahí, y que tú mencionaste desde el principio y, y me he quedado con eso. Tú mencionaste que el desarrollo vino aquí y claramente eso arrastró las artes. Y, claramente, y luego arrastró una de las tradiciones que ya tenemos, como son las fiestas. El desarrollo económico, ¿verdad? Trajo el desarrollo... No, bueno, no, el, el, crecimiento el crecimiento económico, económico claro, trajo el desarrollo. El desarrollo. Cultural, por lo menos. Pero bueno, tiene, tiene que ver... Eh, que se unió crecimiento y desarrollo. Exacto, también. exacto. Eso es importante. Y, por ejemplo, ya yéndonos más atrás, sabemos que la burguesía ¿verdad? surge de, de, de los artesanos, que salen, pero también son estos mismos lo, lo, eh, lo, lo que apoya en el arte, bueno, lo, reciben apoyo, ¿verdad? Lo que quiero irme, o ¿Cómo, sea, ¿cómo nosotros podemos tejer ahora aquí en esta conversación y con el público que está aquí, tejer algo, viendo esto, esto, estos referentes históricos que tenemos, que el sector privado, comerciante, entienda, entienda que invertir en esto, involucrarse en esto, no es lo que Gigi señalaba y que nosotros hemos vivido como, como hacedores de esto, que es dar migaja que es ver un artista, un gestor, un creador, cuando plantea un, proyect, un proyecto, es pidiendo que está. ¿Qué podemos nosotros o sea, aprovechar? ¿Cuáles son las soluciones a toda esta situación que podemos nosotros plantear ahora? como nos bueno, quedan dos, dos minutos para que no se vean que nosotros no tenemos siempre. O sea, yo planteo acciones, acciones concretas. Y estoy, insisto, del principio que debemos empoderarnos. Los, los artistas deben fundar gremios y cooperativas, como existió en el Renacimiento y existió en la Edad Media. E iniciativas, por lo te Voy a poner un ejemplo que funciona, que ayer le dedicaron el domingo la primera plana del Periódico Nacional. Camilo Rijo era un guitarrista, de guitarrista clásico, que vestía como a lo punk. Y se decidió, con una enfermedad de cáncer terminal en la mesa de Final, Decidió fundar una escuelita que inclusive yo la acompañé, lo acompañaba ahí. Y comenzó con tres guitarritas frente al Parque de Colón, con estudiantes, muchachos que querían a dar los y limpia botas. Y ahora, con propio esfuerzo, voluntad propia, tiene 38 profesores de guitarra, de música, de violín. Y tiene 300 alumnos, más del conservatorio. Y ahí pasan los mejores músicos de la capital. Y ha unido con gente como, por ejemplo, que yo sé que Anónimo, Juan Luis Guerra le pasa un financiamiento y nadie lo sabe. O sea, lo digo yo porque yo sé, el confianza o sea, ha creado por voluntad propia, por iniciativa propia, sin establecimiento, sin un local físico, sin una casa de la cultura, sin un elefante blanco ha construido el parque una escuela. Entonces eso es por iniciativa y voluntad propia. Y nosotros tenemos la misma propia voluntad creadora de hacerlo. O sea, los músicos deben unirse, los bailarines deben unirse, y autogestionarse, como siempre la hemos hecho. O sea, la cultura mano pelada, la propia voluntad popular. Y, por ejemplo, ¿cómo, que yo digo cómo se puede hacer sin dinero? Aquí los barrios tienen que tener un museo. O sea, con una casita vieja, por ejemplo, yo quisiera investigar la fabulosa memoria del, del barrio Santana, que hay un pequeño museo de memoria viviente del museo, de, de un pequeño museo, una casita en la capilla puede ser en algún sector público un pequeño museo de barrio de, de Santana o, cap, o el bar, o, o Rabo Echivo para poner un ejemplo o el Mono Mojado o el Mannami Mirabal. O sea, construir la memoria viva que la propia gente genere su propia cultura porque el Estado señores y el Ministerio de Cultura no sirve para nada sino simplemente para hacer política. Gracias a Saúl Toribio, Cheche Concepción y Leonardo Herrera por compartir con nosotros este interesantísimo conversatorio del desarrollo del arte y la cultura en el municipio de San Francisco de Macorís a raíz del 243 aniversario del municipio. Usted mantenga la sintonía con toda la programación que el grupo Telenor ha preparado para ustedes.